Compré una cerveza negra, weón. Bueno. Este es Heineken, Patagonia. <ríe> Hay que ¿Sí? saludar a otros pisadores. Heineken, Patagonia, Cristal. Uy, yo siempre con, con la Cristal de siempre. Que es la más barata. No, la no, no. Cuando se todo bien con Cristal. Aunque podría sí. cambiarla. Cuando, cuando, podría dejarla cuando quisiera. Casi del el diablo también auspicia. Ahí está. está, ya, está ya cerveza, este es no, si recién llegué, pues, esto bueno. para bueno, el look me sale. No, no en la improvisación, después me saca esta web, porque lo que pasa es que, ¿cómo se llama? Este terno, eh, lo tengo hace 10 años. Hay cachao, cuando una ¿no? mujer en típica película y dice, ay, me voy a poner el vestido de graduación y no les queda. ¿Ya? Ah, pero qué lindo, porque se nota un poquito, se nota un poquito ahí como, ah, que le, que le, le falta un par de numeritos al traje, no? me, me parezco al merluzo, recién llegando a la moneda. Ah, la mala <risa> Oye, todo esto, ¿por qué le dicen merluzo? A mí ya esta volada ya me tiene, ¿por qué no le decimos piedra mejor? ¿O por qué no le decimos... No, Meloso... ¿Eh? No, me que... no, me Meloso se lo dieron los, no, de los españoles Sí, instru... pues yo sé que es un insulto español, pues, pero no tiene... Es no tiene, como tonto, los... bobo, es como bobo. Sí, pero, pero a lo que voy es que decir una excepción de otro lado, acá es como... Sí, es raro, es raro. Es como... Pero si deciros... La apodo se lo usaron los, los españoles, weón, porque no, el loco... Lo pero los españoles, chav... se lo puso un loco de un... De un podcast en España Que de hecho es muy Es muy, ya, la, pero, es muy liberal, pero te sale la historia Te, te sabés la historia, por... ¿no? Sí, ah, pero... Ahí está, pero... respondí a la pregunta bro. El problema es porque, por qué le siguen diciendo ¿Por qué porque, porque no, le, no le decimos termo? ¿Cachai? Ya que estamos con acepciones que no son Y que no tienen nada que ver acá en Chile ¿Por qué no vamos y le decimos mancuerna al, al weón es porque es que porque, como que parece eso pues. pero el cuando el, cuando un apodo ha tenido sentido huevón es como mira el, el, el meluso el meloso es pa es como el weón es como el que le pusieron meluso por weyar da lo mismo si la weón funciona da lo mismo pero el huevo meluso ya bueno, sí mire. pero cuando, ahora cuando meluso no meluso, el no es, es el más piola <ríe> es el más piola de Mapo. pero cuando no tiene motivo es como ah Puta, insisto, cuaderno, jaja, ja, cuaderno, jaja, ja, cuaderno. No tiene acepción acá en Chile, entonces es como... como provocativa. Es un apodo, es un apodo, buen por huellar eh, y el loco le da lo mismo, si la huella el loco le da el hueón nomás. Sí, pero es que eso voy, porque no, no hay humor detrás de la huea. Oye, teoría 1 sí, teoría sí, teoría sí, sí, de cómo hueáran a la gente. Esa teoría 1 te la dieron en el pasado en el colegio, weón. Güey. Esa hueá 1 la estudié en el colegio, pues weón. Sí, Como sí. Puta, introdu sí intro introdu introducción a tirar la pelota para el lado. 2. Integración 2 a cagarse el más hueón. Pues, si te están hueando, te hueá el más weón y lo cagas. Claro. Claro. Sí, puta, dentro de. Es que dentro. de es que a piñera, a, piñera, a piñera te lo huevía con hueá que pasaban y que decían y que eran como divertidas, ¿cachai? Divertidas porque pasaban, decían, y puta guan y cosas, jajaja. Pero merluzco, que no tiene ni una excepción acá, de verdad es como apuntar y huevear por huevear. Entonces, deja cómicamente. Pero de eso, se trata, de... Po, no, de po, eso que... se trata, pues bueno, weón. De eso se trata, pues. De nivel... molestarle para que, porque le molesta, es molestarlo porque le bueno, molesta. Okay, po pero a nivel de guión deja a nivel de guión a, a nivel de humor a, a nivel de, de, de, de, de así como de guión de comedia voy a hacer una comedia deja de ser gracioso en el momento de que, de que no hay chiste de po. no hay chiste ¿cachai? Hay, es solo apuntarlo y hueviar. no no hay chistoso yo creo es que como yo ver, creo, es como ver un guatón y, y decirle guatón ja, ja, ja. no hay chiste ahí no, no, no, no, yo creo, no, yo creo que okay. había, había, yo creo que había, había, habían ganas de querer huearlo. Y como, llegó el español, le puso Meluso y era como la primera talla para huear el hueón. Ya, Ahí está el, el Voltereras, el Voltereras también ah. Sí, sí, wey, lo, yo creo, el Voltereras es lo más, lo más divertido porque tiene como el origen del También, bueno, también de español, yo, poder, el Yo, mi suegro, como, con, con mis suegro teníamos una duda, güey Mira, soy dos personajes. El merluzo y el no El taller, Tengo.. ¿Tú qué crees? ¿Tú qué creí? ¿Tú qué crees? ¿Piñera hacia de la weá? Comenzó en un momento encima este weón de adrede la momento, weá. No, porque era momento. mucho, ya había gente grabando igual. En un momento la pensé. En un momento la pensé, pero sabéis que una vez leí un a un loco que escribió, no una biografía, pero estaba escribiendo una weá de piñera, y el loco relató, escribió en una novela como una anécdota de piñera. ¿No? Eh, de, de la campaña, de una de las campañas. La anécdota era que se fue como a atacama a un pueblito chiquitito y toda la bola. Estaba haciendo campaña y de repente vio a un loco jugando ajedrez. Entonces el loco, bueno, aprovechó, se metió para jugar ajedrez con el loquito, que era un loquito del local, así un viejito y toda la bola Empezaron a jugar y el viejito le ganó. El viejito le ganó a Piñera. y, y hay, que los... ser, hay que ser alto weón para jugar con un buen de ajedrez que lo veis sentado en la base, esos jugadores secos. Puta, pero esa hueá, claro, una wea como de, mm. es una hueá como de, de campaña política. La foto, no queréis ganar, queréis la foto. Entonces, mm. todos los weones alrededor de Piñera dijeron: Weón, brillante, buena Piñera, te dejaste perder. Uh, y así como una weá de, de mostrarte la piola, así como que había sido bueno, bueno, una grande. buena estrategia. Una buena estrategia, claro, como una buena estrategia, lo vieron todos todos los expertos. Y después, cuando se fueron al privado y estaban hablando hoy en, en otro momento, Piñera va y les dice: Weón, ¿de más que le podría haber ganado este loco. Y ahí todos quedaron así como, ah, o sea, perdió de verdad. No fue una estrategia, no lo tenía en la mente la weón. Weón tiene una, una, una bola así como de configurar así ya que este, este es la figura. Sí. sí, él tiene, no, tiene un complejo de, él tiene un complejo de, como de ser querido, weón. Sí, por eso le tiene que estar picando así mucho en juego, en su historia, en todo, en todo. El que no, el, en que toda esta participación y todo lo que está pasando ahora, el weón. No está no calladito. Está. está en el proceso pero, más importante de Chile en todos estos años. Pero debería. Acuático y casaguas. nota a ser mm. mm. un, un, como... un silencio en cómo. Dale, dale. Va a un silencio en cómo en este film. Sí, sí, sí. No, dale. Me, me gusta escucharte eh, mascar eh, Papafit. Creo que en el mundo de los sonidos más, más apetecidos por las personas. Este es un podcast contemplativo Yo me voy a arrastrar el agua. Yo también tengo ganas, pero no... No quiero que quede grabado la postería No, no, no... Oye, yo hoy día... Yo puedo hacer ah, ya, sali ya saliste... En lucha de clases <risa> Bueno, no puedo evitarlo una vez, una vez al día, una vez al día, por lo menos no Oye, hoy día venía... Hoy día venía... El día Todo un día tranquilo, todo salió bien y estaba incómodo, entonces quería llamar a la Paris Hilton y huéjala por cualquier weá. <ríe> no, no, si sí, era una weá mía, de hecho hoy día cociné, me salió todo bien, se movió, pero me tengo tengo una hueá, yo ya me tengo cacho, tengo una hueá, así que hay que ponerle atención a esta hueá hay que ponerle Estamos. mierda ah, mucha, mucha armonía mucha armonía en el día como Dema... me felicitaron no vale. no así como esos días cuando dicen oye tu mierda buena mierda tu plato así ¿Estoy con cómodo? chero estáis más cómodos con esos días de mierda estoy sí, igual que los perros golpeados oh, me, me ah, Oye, weón, ya, pues, como vamos a hacer un short, saludo a toda la gente que nos está mirando. Hay tres personas, no, pero ahí hay... presidente. De sobre... de de de de... Me Oye. extrañan, me extrañan. Nadie sabe, nadie Muestra sabe. no gente neutra. Pobrecitos, pobrecitos. Pobrecito Avancemos. Una... Hay dos claro. preguntas del cine que tú, de, tú me dijiste que no estaban contestadas. O sea, no, hay no, una no muy interesante. No, pero, ya, pero, pero vamos, trabajemos en dos. Ya, pero, no, pero contextualicemos. Lo que pasa es que, eh, eso, pues eh, eh, la, la mayoría de las películas, todas las, todas las películas tienden, los guiones tienden a cerrar la película. Es decir, una, una de las virtudes del guión es cuando todas las preguntas que podrían ser preguntadas están todas respondidas. Pues ahí que se murió, que no se murió, todo el bola. Pero hay películas que te dejan una, una un, así como un, un pedacito de la trama al aire sin responder justamente para que y ahí, ahí con la duda y sepáis o no sepáis. Y el cine tiene caleta de ese tipo de preguntas y eso, pues, nos vamos a preguntar de poquito. Preguntémonos una. Eh, Preguntémonos una. Todavía he, dicho, todavía he propuesto dos, pero vamos viendo porque realmente las respuestas son cortitas y podemos responder muchas. O mm -hmm. pues de repente nos vamos en la buena con alguna. Eh, yo la he estado bien colgado siempre es la de, mmm, el origen final del origen. Sí, yo siento que, a ver, yo tengo una teoría con el origen. Yo creo que el, el loco uh, está despierto y el loco dio a entender de que está durmiendo porque eh, podía hacerse una dos. Esa es mi teoría. ¿Podía hacerse una qué? Una para segunda parte. Ah. Eso es lo que yo creo. ¿Sabes por porque... sí, no no, qué? Sí, a... pero que no va a suceder. Pero no, deja la patita para que pueda suceder. ¿Por qué? Porque si sale la el bomba va a estar despierto. O si estuvo durmiendo, va a despertar. Estoy claro. metiéndose en la, en la cabeza. No, la hueón. Porque. No este, lo había pensado. No? Ver, yo, lo, yo lo pensé más desde ese punto de vista, más que meterme en la película. Porque en la película, ¿cachai? El loco, yo me imagino que el loco quedó durmiendo. Porque si el loco, como que parece que cagó y como que cagó con el sueño pero hay ciertos guiños que dicen que el loco está despierto. El principal guiño y es que es que el loco. Eh, ¿Cuánto se llama que el loco? Porque el bolón era lo hijo pues el loco no podía ver el rostro de lo hijo Claro. ¿Y después lo ven. Pero, pero sin embargo lo ven en la última escena. Como que ahí, sí, ahí claro. sin decir no, ¡pum! como que nos pegan un convito y nos dicen ah. ¿Eh? Ahora lo vio y eh, rompió, rompió esa esa sinergia que tenía todo el rato, ¿cachai? Claro. Entonces, pum, como un niño, pero por otro lado yo he escuchado entrevistas de Nolan, he leído la entrevista de Nolan y claro, pues, no la quiere saltar. Es como un misterio como que quiere dejar así como en el fondo, que Es agradable. La mayoría de estas boladas es, es como para decirte, no importa el final, no importa el final, lo importante fue el viaje, ¿cachai? De todo el al final da lo mismo y tú lo veis y tú dármatelo tú. Hay gente que tiene... Hay una película, hay una película, de entre paréntesis, hay una película de Liam Nielsen con unos lobos. ¿no? No. ¿En la en Alaska? Sí, ¿la viste? Cuando, es, ¿Mm? es, está cuando Liam, Liam Nielsen está en su... Hace en mucho su, tiempo. En, cuando está en su pic con implacable se fue su pic sí. así, güey, bueno, está haciendo películas que era el mismo güey todo el rato, Sí, es que el este era... de sí, Esa esta de un loco que caía en un avión y tenía sí. como unos cinco pasajeros. Tenía... Ya, y no me chico. acuerdo, ni en la hueá, pero sí me acuerdo. Más me menos, o menos, el hueón era como un maestro del lugar y, y, y sabía a enfrentarse a los lobos. Finalmente, de, de los cinco pasajeros, uno a uno iba muriendo y quedaba solo Liam Nilsson a la última, ¿cachai? Y se enfrentaba con el lobo madre, con el lobo papá o el lobo brígido que lo había sido todo el rato. Ya. Y la... Y el weón toma una Tengo una idea, weón. ¿qué <ríe> tal? Unos cuchillos, te los puso en las manos. Weón, vamos a pelear con el, el lobo padre. Vamos a pelear, vamos a pelear. Ah. ¡Pum! Corte y se acabó la película. <ríe> la, película, <ríe> la mala, Se acabó tío. la película sí. en Es la última pelea. Cuando... Y claro, según el director, era... no era interesante la pelea, weón. Pero. A ver que es un... un... Yo soy, es es un un ejemplo, opinión, opinión, soy un productor, yo soy un productor Aló, Camilo Weón, bueno, te tengo una idea, weón, bueno, te tengo una idea Mira, Imagínate, explosión, Alaska, Neil Linson peleando con un lobo No, bueno. un hombre peleando con un lobo Pero eso es una mierda, weón no Eso fue es una mierda Eso fue es una, es una mierda Ah, claro, ponle, bueno. Neil Linson, wean, ponle Neil Linson, weón, ponle Neil Linson la weá, ponle Neil Linson Oh, qué guay. Yo, ¿Sabes qué? Yo me acuerdo, esa película no era mala. No era mala. No, no era tan y... mala. Era mala pero no, no, no, no, no, era no. Igual yo me imaginé. Que me, imaginaba una que buena. me, me ¿no? contáis la trama y es muy mala la trama. Sí, <risa> pero la película era buena. Sí, yo me acuerdo que era como sobrevivencia la weá. Sí, los efectos no estaban, así. Estaban, no, no, no estaban tan bien. Pero las muertes eran medias gordas. Bien. Igual yo siempre me imaginé que era como que los weones hicieron la película completa y como que están rendereando. Fal Falta algo aquí. Están rendereando sí, están rendereando al final y se echó a perder el computador. Sí, y perdieron todo el final y todas las imágenes y, y, y, y fueron donde los donde los productores le dijeron, no, si sí, es un recurso creativo. Lo cortamos hasta acá. Así como, como porque de. ¡Gerente Warner! De... Ah, el gerente Warner. Ah, sí, cuéntame más. No, cuéntame no. más. A tu carrera como director terminó adiós Diego. oye pero pero chico eso es como es como un bolón como dejar una pregunta abierta porque no te interesa el final porque como que pensé que hablando estaba... de finales hablando de finales hay visto Rod, Death, and Love de Netflix lo he visto sí. Sí, sí. yo estoy viendo eh... Pero sabéis qué? me pasa que estaba acá porque son 20 minutitos y son por historias diferentes claro. Pero los finales, bueno, yo quedo colgado Yo dije pues, esta wea el final y como que ya voy a terminar de ver la wea para verla de nuevo Y es como para ver si al final no entendí algo Y no la wea así, bueno, así po. Es que la, así, es la, la sensación de, igual te si va, la, va, va, va, va, como la droga Pero tú encontráis no? que sea... O sea, a mí, por ejemplo, está la historia del Molusco, de la Jaiba, que se. con el cangrejo que se metió el barco. ¿Cachete, te acordás de la historia? Ya, sí. Es que no, no la he visto todas. Son como dos o tres temporadas, no la he visto todas. ¿Vale? Es como la última. Que yo es... empecé de atrás. Vale, Yo empecé, desde como... empecé de atrás. como 30 historias, entonces. Es igual es... Sí, pues son varias. Son, son 9 por 5, 45 por 5. Puta, ya, ah. yo vi varias historias. Vi varias historias, empecé de atrás, po, Y, weón, los finales súper así como. No hay final, pum. De hecho, la historia del cangrejo era de que el huevo se metía, al, se metía al barco, se comía a los tripulantes y el primer huevo que se comió hablaba a través de él. Se lo tenía que ah, llevar a una isla. Y, la isla y, de no sé cuánto. Un, can, un cangrejo y, gigante que finalmente le los Exacto. Ya. Y el loco ah. termina quemando el barco y como que. Y dijo, ya, pero. Y, y dijo, ya, contigo puedo hacer aceite. Ya, pu, y el aceite y quemó el huevo, pu. Entonces, como que no. No caché. No, no me acuerdo muy bien. No me acuerdo muy bien caché el, como que, el final era como el loco dijo, "Ya te voy a matar y llévame a la isla." Lo llevó a la isla y estaba como que se iba a pitear el buen, quemó el barco y yo pensé que iba a matar al loco y iba con lo que quedaba, a lograr algo, así como aceite y dijo, "Contigo puedo hacer aceite." Y dije, ya, "Va a hacer aceite." Y lo quemó man, y se fue y ahí terminó la hueá. Como el viento. No. Nomás, pues, y son y son, vari, y, y son varias sí pues, weón. de esa sí, temporada pues. son varias así como que varias y sí. de hecho que estaba weyando en Netflix entonces eh, me puse a ver eh, Breaking Bad y tío ah okay de la ah misma. porque es bastante probable que la próxima, uno de los próximos capítulos hablemos de Breaking Bad pues, y como va a terminar Baker, Better Call Saul, sería como una buena ocasión sí estaba gastando aquí viéndola de nuevo empieza es bien bueno la no, buena Sí, no la había. Sí, es muy, muy buena. Sí, muy buena. Oye, otra pregunta no contestada. Claro. Oye, pero damos por, por sentado, contestamos la, la, la, la, la de Inception, ¿no? La, la, la origen. Por lo que tú me contaste, ya la tenéis como cocinada, Como que es loco. No pero, siempre, no, pero siempre, siempre. Bueno, sí. Pues. Pero qué crees, tú? ¿qué crees tú? Yo creo que Leonardo DiCaprio siempre va a triunfar. Así que. Como que siempre le va a Oye, Leonardo, Di, Leonardo DiCaprio. escuchaste es la historia del Oscar. Que wey algo en el oso y el oso se gana el Oscar. Sí, qué buen meme, weón. Qué buen meme. Porque me ha pues dicho el, el Oscar se lo merecía. Oye, ya pasemos a la otra pregunta entonces. Pero dime tú, ¿por qué Crispo? Ya dijiste. Sí, no tengo mucho más que decir. Sí, esa es mi opinión de. Yo creo, que, yo creo que... Ah, tú decís que el loco estaba despierto. Esa es tu opinión. Sí, que hay un poquito de guiño, que el loco estaba despierto. ¿Y que sí, a porque... como... Ya, dale, dale con otra. Dale. Oye, estoy cachando que estamos con un poquitito de desfase. Así que ahí tratemos de manejar esto. Ya, ok. Oye, eh, la otra pregunta, ¿cuál era? Estoy la toque no tengo nada nada mano. No, no, no, no, no. Yo te dije, a las diez y media estoy conectado y compré papitas fritas, cerveza, bebida, Coca-Cola, te... Stevia Estevia, estamos bien, ¿eh? estamos bien, ¿eh? estando ahí en la... Ay, pero estamos usted, no le perdemos teña, weón. No le a el porque le un la... ¿Qué hay en la maleta de Pulfitzer? fiction. Oye, escuché una teoría sobre eso. Que eran vale. almas. Ah, que eran no almas. El pero el alma. Sí. Ah, pero tú eras pero un rollo. Digo... Sí. Pero igual sería raro porque no era paranormal. No tenía nada paranormal. No, pero no tenía que ver con. Sí, es que. Eh, no me acuerdo de la historia. <risa> pero enlazaban, es que hay algunos weones que por ejemplo se van como, empiezan a enlazar weas que no son como muy enlazables. Por ejemplo, el loco, la historia de las almas era que pescaban durante toda la película, me iban mostrando la wea, pero hacían un símil con otra película. Entonces yo no, no entendía cuál era la relación, ¿cachai?, de una película con la otra, porque esas películas se abrían y cerraban al tiro solas No, no, no había otra... otra relación. Por ejemplo, una vez yo escuché... <coughs> antes de ver Batman 3, la de Nolan, yeah. que el loco eh, mostraban como, con el tiempo yo lo veo como una fórmula de hacer películas, es que por ejemplo la Batman 1, 2 y 3 era el truco, hoy día había hecho un símil de la película, ¿cachai? que era el Batman 1 era como el truco de Nolan yeah. eh, ¿Cuál otra película? Bueno, hacían un símil parecido eh, Donde el loco Como que, me imagino que Mostraron, lo que entiendo ahora es que mostraron una forma de trabajar El loco ¿sí? Entonces, yo Pero esa teoría digo, conozco de Conozco de, de Ahora, con respecto a la película Yo no recuerdo mucho La vi dos veces igual, una muy pendejo Me encontró muy buena Pero no sé qué tanto ten tenga que ver Con la alma, ¿sí? entonces como que no, no, Yo creo que no va a saber. La historia de la maleta era sí. que eh, la historia de, de John Travolta con Samuel Jackson a que parten el auto con estas conversaciones culiadas del McDonald's y, uh, son bacanas esas cosas, conversaciones bueno. Como, bueno, muy bueno. Por, eso, por eso Tarantino es conocido por los diálogos culiados pues son muy buenos yeah, eh, sí. parten ahí y parten a, a amenazar a un grupo de chicos que lo había cagado, parten a recuperar la maleta y la maleta va para el loco para el, pa el negro en realidad Ah. Y esa es toda la alteración que tiene la maleta en, el, en la película. ¿sí? Porque recuperan la maleta, pero matan al negro en el auto, entonces tienen que desviarse toda la bola, pero finalmente en su historia llegan con la maleta a donde el, a donde el negro máximo, ¿sí? Y se la entregan. Entonces, el bolón es que, claro, el bolón es principalmente que John a abría la maleta y había como una hueá brillante. Y por eso se sí, produce pues. como, lo, como lo, lo sobrenatural, ¿cachai? Porque lo, lo más obvio es pensar que eran como diamantes. Una no, pero no brillan tanto, pues bueno. Lo sé, po, pero, pero también es más obvio pensar eso que pensar que eran almas, ¿cachai? En una película que no tiene nada de sobrenatural. Claro. Que también puede ser. Sí, pues. ser ¿Por qué no? ¿cachai? Eh, no, pero no es. creo. No creo, porque es muy. Es muy nada que ver con lo que plantea el libro porque de hecho todo el mundo se acuerda de la película porque eran dos locos y el loco les dice en la otra vuelta, tienen que cuidar a la mina. Claro. Y la mina se les droga, pasan a bailar, se les droga y la loca se muere y el loco le ponen adrenalina. Claro. Esa claro, escena claro. es muy buena. Es la historia más famosa. Claro, la historia es así como más la que atraviesa todas las weas, pues claro. Entonces, no no cacho... Yo, por ejemplo, igual me planteo ver algunas películas para cacharles si tienen algo que ver así como. Eh, algo más que decir. Por ejemplo, ¿te acordás que hablamos del perro desconstruido? ¡Uh! Qué bueno que me acordé de esa wea. Dale, dale. dale. Sí, está jugando con los Colo! ¡Colo, Colo! colo sí, qué celebraste! Sí, eso me subió a la acción, ¿eh? ¡Ja, Dale, dale, dale. Oye, no weón que te voy a dar un punto de vista, chupate esa weá. Me gusta, me gustan los puntos de vista, perspectiva. Sí, pero me voy a dar un punto de vista y una reflexión a la vez. Cáchate esa weá, cáchate esa weá, cáchate un doble. Pombo. Canta... Doble doble copo, dale, dale. Tanta, tanta weá en, en, en, una weá, chica. Que vi el faro. ¿Viste el faro? ¿No? De Netflix. Uy, no me la contí, no me la contí. Puta la weá. ¡Puta la weá. ¡Eso no es a... SPOILERS! ¡Eso es SPOILERS! No, no, me la contí, me vas a sacar No, pero no te voy a contar, no, no, contar. no te, no te voy va no a contar ni una weá. Ya, bueno Puta, pero es que la quiero mm. ver Me dijeron que era muy... que William Dafoe estaba increíble de loco Otra vez Eh, ay, bueno el culeo. Hoy y el loco de que le busco es bueno weón. Eh, no se puede. bueno Lo que pasa es que Batman es una mierda weón, Pero está bien Muy emo, no muy, muy discutir emo discutir eso weá. Bueno, ahí ya pero, pero, Espera un poquito, voy a abrir mi cerveza. Mi cerveza auspiciada, mi cerveza Heineken negra, Patagonia, auspiciada por Heineken. Bueno, y, mi, y mi cristal de, de 500 pesos también, no nos olvidemos. El cristal también. <risa> Le encanta esa No, mira, ¿te acordáis que estábamos hablando? ¿Me escuchas ahí? Sí, sí. sí. Ya, no, ¿sabes lo que pasa? Es que, eh, te acordás que estamos hablando Sobre que eh, la, la directora De De Del de poder del perro Era una chica con una mirada feminista La Jane Campion, sí Exacto, ya Entonces, a mí como que mmm, No me tincó mucho, porque Es como tomar a he Y hacerlo dudar eh dudar y ¿Cómo ¿Tú, un sentido ¿Sí? Mm, sí es muy for... mm, no no me no me iba en cambio en el faro puta eh, te lo te, te voy a en el faro pasa esta weá pero te lo voy a extrapolar con, con los pilares sabía que iba a me dijiste que no wea, mi, lo, dale, soltaste ya. a la bestia no te puedes no te puedes una vez que soltas a la bestia tiraba por lado les dijeron que era buena la bola no no bola. mira yo al final ni siquiera lo entendía así que lo voy a ver de no pero no me conté el final por, por, por último porque no, no no no no no si no te voy a spoiler ni una weá es que hay una parte que te podría contar esto en la película de piraras, de, de, de piratas es que es la misma weá no lo duda. que pasa es que hay una parte puta que... la weá Aparte, qué, Continúa, continúa, sí, ya, si ya, ya bajaste en esa espiral, ya estamos, estamos metidos. Ya cagaste, ¿Qué? cagaste. Sí, dale, aquí ca aquí cagan todo, Ya mira, están loco con el. Están loco con el. Ah, el, el faro son dos locos que, ¿cachai? Que van a cuidar un faro. Entonces, eh, Willem Defoe es un buen experimentado en eso. ¿Cachai, no? Y ahí ha sido marinero. Entonces, no te voy a decir nada más, que lo que pasa es que en una de las. se ponen a garretear en un momento. Y se curan, y, te, y se, Pero es que esta weá ha pasado todas las veces, weón. Eh, eh, Se pone a bailar lento con el loco, así un lento. ¿tachai? Y el loco le pone la carita y le pone el, eh, la boquita, ¿Ya? Pero te lo jala hasta ahí. No me Entonces, eh, me gustó más como en el, el, el, el poder del perro, quizá, a ver, deja, deja, eh, Siento de que que lo que podía plantear la loca del, del poder del perro podía cabía más como lo que planteó el faro en ese momento que ser abiertamente un desconstruir tanto un guan que en realidad se había contado con los locos porque tenía frío. No sé si claro, no, eh, no, no, no, el... eh, eh. no, pero te entiendo, te entiendo. Te, te, te gustó más la perspectiva que eh, eh, el director del faro creo que un... Sí, porque mira, un hueón, los hombres, un... el, el hombre en el alta mar, escúchame una cosa, el hombre en el alta mar son puros hombres, están curados. No tienen nada que hacer. Tienen frío. Le falta tienen frío. Afecto. Le falta... Pero imagínate. El hombre, eh, el hombre, el, el, sí, el hombre este, eh, eh, yo creo que eh, estamos hablando de que ¿quién no dudaría de la de de imagínate que en el, el pirata del Caribe hay una talla que cuentan en TikTok que el loco el Jack Sparrow tiene una mancha acá que es de sífilis. Es como un juego que hacen con los maquilladores. ¿Cachai, no? Porque bueno, todos los piratas tienen infecciones sexuales, pues, weón. Bueno. Entonces, ¿qué pasa ¿Qué más? ¿Qué más como poder... Eh, no, no es como marcar la debilidad de un hombre, sino es como algo más natural de que un hombre, realmente, en ciertas circunstancias, cae en eso. ¿Cachai, no? Como quizás como que yo lo hubiera comprado a la loca del poder del perro en una circunstancia así. ¿Cachai, no? Lo que quería decir. Claro. Porque Dale. es mucho más valedero. Porque, para mí la loca es netamente un weón que es homosexual. Acá es un loco, macho, que tenía familia, caché, y toda la cuestión y... Bueno, pero... porque finalmente, de hecho es súper interesante porque, porque lo encuentro un... lo encuentro mucho más humor, más, mucho más creíble que lo que plantea el poder del perro. Exactamente, porque es la perspectiva, la perspectiva de, de, <risa> del, del director y la perspectiva de la directora, como hombres que son abiertamente súper heterosexuales y machos a, asumen homosexualidad. Caricaturas también. también. Claro. Pero, pero ahora por otro lado, por otro lado que también. De eso, de, eso, de la, la perspectiva y el arte y la también. Pues, eh, Jane Campion es una mujer que tiene una perspectiva de cómo es un hombre gay o reprimido y el otro loco también tiene su perspectiva porque a lo mejor en eso a nuestra perspectiva de hombre, le juegan contra que es mujer porque independiente a, a todo lo que averigua y independiente a todo lo que ella se sienta y todo independiente de esto igual eh, sigue siendo una mujer y le va a costar entender todos los aspectos de repente de, de lo que piensa o siente un hombre Incluso un hombre con alma femenina o un hombre gay. Y existe que el nombre puede, puede, caber, puede en caer, en un de... acto... no, no. vale. vale. En ese sentido a lo mejor, claro, uno lo ve, uno lo ve y como hombre se siente más cómodo con la, a pesar de que es lo mismo, con la definición de homosexual del hueón del faro que el hueón del, del perro. Del, ahí puta, se podría explicar y, y está bien. Yo el rollo, el rollo es cuando, creo que el error está cuando alguien dice, no, nah, es mala la Jane Campion, porque nena, la mena? No, es una perspectiva. No, ¿no? pero yo no, yo no, no, no, no, no, no, no la tiro para no, abajo. Para para sí, sí, sí. Pero sí, le, sí, le, como le como creo grande. más, ¿cachai? le creo más, ¿cachai? Porque para mí lo que plantea el que es como un homosexual, ¿cachai? Que es un homosexual, siempre es un homosexual. No, no es un gallo que cae en un alto homosexual, a eso voy yo. Claro. Que quizás a lo mejor pudo haber planteado la galla en la película cuando el loco eh, toma cobijo. Porque yo yo creo que, yo creo, por lo que yo me acuerdo y me acordé de muchas eh, yo en un momento las mujeres no estaban admitidas en las en la, en la fiestas. Y Ahí se ya. bailaban entre hombres. Y de hecho el, el, el, el concepto de travesti nació para... De, en las Puta, tendría que averiguar esta weá, pero yo lo que tengo entendido es que las mujeres antes no estaban permitidas en la fiesta así, estamos hablando de mucho hace mucho, miles de años atrás, y el travesti era como suplía a eso, pero era un hombre vestido de mujer, ¿cachai? Entonces, después vino el tema de que ya la mujer se hizo partícipe de la hueá, pero por eso me hace mucho sentido que pase esto, porque por ejemplo entre de los piratas se hicieron haber comido mucho, pues, wea, Los marineros. Pero, pero no porque sean huecos, sino porque, o porque algunos eran huecos y otros no, pero porque había necesidad, Pero, no? pero la necesidad ¿tú? hasta qué punto, hasta al punto de, de, de encontrar un agujero o Porque por ejemplo, si te perdí en una isla desierta con 100 orangutanos, vamos asumiendo que en algún momento vaya a terminar vale mi cagar. todo. Por, a la, vaya a terminar vale mi a por, por como <risa> Pura, sí, no sé. Eh, tí, qué Qué el más Porque tú, tú, en tu comentario, no te abres a otros. a, a, otros, eh, a otras a, necesidades a, endonistas. Sí, puede ser. Yo de, hecho, puede yo, no, yo, de hecho, nunca lo he descartado. Yo nunca lo he cortado y no qué sabes pues, Nunca sé. No, pues, no, nunca sabes. Pero tampoco. El feminista, eh. el feminista cuando le decía esto, era. <risa> Bueno, pero también por... Bueno, si tampoco es... Pero... No, no, porque es como... Es como... El hombre tiene, tiene mucho rollo con el ano. Y una vez hablé con un español, me dijo... Me dijo, el, el latino tiene un rollo con el ano y ser homosexual no es de... Ah, no, es de la cabeza. Es como tú como vives y sientes. No es como que te... <risa> Oye, pues que si tú tienes una más. relación de homosexual... Sí, pues si tú tienes una relación homosexual... No, no te vas a ser homosexual, pues. No te veras. Así sí, le entendía el guapo. Pero ahí, ahí estáis separando lo sexual genital con lo sexual de acá de adentro, ¿cachai? ¿Qué sí, es tú. lo que está hablando? Ya, ¿Qué es lo que hablan todos estos, todos estos cabros que. Eh, la separación de los sexos de ahora? ¿cachai? Que antes era mujer y hombre y ahora no es solo mujer y hombre. Ahora eso es genital. ¿cachai? Pero también es cómo te sentís adentro. Hombre o mujer, tú. ¿Cómo te sentís? También es quién te gusta, una, un hombre o una mujer. Entonces van, van dando todas esas combinaciones y ahí sale el LGTB, LPS, R, bla, bla, bla. Por eso son tantos movimientos, porque finalmente tú puedes ser alguien que nació hombre, pero que se siente mujer y que le gustan los hombres. Ahí? ahí se ve cómo se traduce todo eso y cómo se llama, no lo sé. Pero también. O puedes ser mujer, que se siente hombre y le gustan las mujeres o le gustan los hombres o le gustan los dos y esas tres definiciones ya tienen tres nombres distintos o, Mira, o pongo, ser un loco pongo. que no le gusta a nadie y ser andrógeno o ser un loco que no se siente identificado digo hombre y no mujer y ser un no binario entonces por ejemplo una, una película que, que, que me un nombre, hay alguna película que no te voy a poner en ese aprieto pero hay alguna película que refleje eso que explique eso Puta, debe haber, pero yo sí en este momento no, no, a ver. Y como. Famosa no, porque uno se acordaría. Claro. Dios, qué, mira, claro. No, pero es que mira, es que me, me acuerdo ahora de uh -huh. Priscila, la reina del desierto, pero eso toca, toca el rollo otra vez Ya me acordé, la reina de Venecia o algo con Venecia, ahora me acordé. La, eh, estuvo en 2014 en el cine. No la vi. Es la, es, la que hizo, es la que hizo la teoría del todo, el mismo actor. Ah, pero esa no es la mujer de Veneza, esa es la, la chica danesa. No esa Esa es la primera una de las. Una, una, una película que. Una, una película que. No sé si será la primera, pero una película famosa que reflejó lo que era el cambio de sexo. ¿por claro, sí, sí, tiene por ahí que ver. Eh, está la de Hilary Swan cuando hacía de niño. Ya. Era, este no. no me acuerdo el nombre. Ella hacía de. Pues, eh, era una historia basada en, una, una, en un hecho real, que era una chica que se sentía niño. Entonces se cortaba el pelo y se vestía como niño, como un hombre. Eh, y Hilary Swan hizo eso, pues se cortó el pelo y se. puso me como suena, weón, ¿Y cuánto se llama? Y claro, pues se, se enamoraba de una chica y la engrupía, pero nunca, nunca le dijo su secreto hasta el final, y la, la, la, la historia trata de esta, de esta niña niño, los niños no lloran parece que se llama, Boys Don't Cry, casi seguro oh, que se no de, de, ¿De qué uno lo hizo la película? La, la, no. La, la, no, ¿No? No, no, no. Pero tú, no, por y... ejemplo, Camilo, a tus 50 años, ¿qué opinas de estos tantos movimientos? Yo siento 50 que igual nací, años, ¿no? a mi 50 Mira, yo, yo años. siento oh. que igual nací antes, yo, yo me hubiera puesto entre los pokémon y ahora, Obvio, oh, sería un pan sexual, pero... Sí, con todo. Pero sexuales que te gusta todo. No, sexuales no. que te gusta el amor Yo sería un pan bueno. sexual Sería de pan de entero no oh, soy muy pan de hecho de hecho, yo por claro. cuestionado por conocer gente en internet weón, ¿cómo conoces gente en internet. ¿Cómo pan de pan de esa de ¿Por qué no conoces en vivo? Yo eh, no tengo tiempo. Bueno, sí, puta. Pero sí. ¿qué tú? dame tu opinión. ¿De qué? ¿De 53 años? 50, no, de estos movimientos... A 56 años, 56 años. No, 56. respeta la, la, la, eh, del ¿La ¿La de, ¿De No, pues de... todos los movimientos... Ah, que están bien, que cada uno haga lo que quiere, y que culé con quien quiera. Y que y siempre mm. hay una mínima normas de respeto, que, que no culen adentro de la micro. Mientras hay gente... No sé, se me ocurre una buena regla. O oh. oh, también, también me molesta un poco que te lo pongan en la cara, no, no, no, cualquier cosa sexual que te la pongan en la cara sin que tú la pidas. ¿Okay? Sí, bueno, bueno, un beso, pero te lo ponen en la oh. cara, ¿sí? no, pero en el que no necesito saber que Pero yo, yo creo que son locos más, yo, yo creo que puede ser gente más agresiva de la verdad. Sí, pero, no, pero, yo, también, como... pero también creo que responde a una necesidad de hacerlo porque la, la sociedad es tan conservadora que de repente necesitan que Oye, eso pero, la, la sociedad conservadora ya es un discurso medio basado ya, ¿no? no, en China, no, poder, es recuerdo, yo, yo en puse la, lo, lo, la primera no, ley de casamiento <ríe> <el> casamiento sexual <ríe> en tu cara no, pero lo... <ríe> Pero los conservadores, bueno, en Chile, la gente llevan todas. Ya, pero los conservadores en Marencayempa sí que no existen. ¿eh? Entre nosotros no arreglamos nuestras diferencia. Pero ¿eh? ¿cómo, decía, ¿cómo lo decía en Chile el país más conservador del mundo? Donde todavía ni siquiera está el aborto, güey. ¿eh? Ni siquiera está el aborto. ¿Cómo, wea, va? ¿Cómo wea, vamos wea, a hablar de Chile como conservador? Así como no conservador, ¿qué sé? No, somos los más conservadores. Es la herencia militar. ¿Según pues, quién, güey? Según todo, todos. ¿Estás güeyando? Pero bueno, a los homosexuales pueden caminar, pueden caminar tranquilo en la calle. no, no va a faltar el cepo, güey, que le ¿Y eso seco, wea, ¿y no lo contra el progre? Eso, eso es, lo, es el piso, eso es lo normal. O sea, pregúntale que los locos, peruanos ¿sí? puede, bueno, pregúntale pero, a los peruanos pero, si pueden hacer eso, wea. No, porque en Peruanos claro, abajo, wea, pero eso no quiere decir que nosotros estemos para acá, porque seamos para que seamos progre, o que no seamos no conservadores. Que eso pero, es el piso. ¿qué? Todo, todos los valores, no, todos no, los valores. Pero, pero, ¿qué te falta a ti? ¿Qué te falta a ti para ser libre? Más sexo en la calle. No, no pero no, no. estamos hablando en serio. Estamos hablando... Chile, a pesar de que... Mira, Chile, a pesar de que tiene... Y hace... No sé mucho. Tú mismo lo me melico, bla, bla. bla. En los años 80, cachai. En los años 90, una mujer separada era mal vista. ¿O no? ¿Está bien? Oh, es una puta! Se separó. Le gusta un no. pico. ¿eh? puro pues. Y ese güey igual duró poco. 10 po. años, cachai. Que igual es... Yo, yo creo que... Eh... eh, eh o sea, para, para lo católico y todo lo que significa esa cuestión en Chile, igual como que avanzó, porque estaba muy marcado sí, eso, y se marcó muy bien, fuerte. Como, po, como. Pero es que, claro, es que este es el volón. De repente estamos pensando que avanzamos un poquito y, y llegamos a un bolón a un, a un, a un pero y, y amigo, no, es que falta mucho, falta mucho de aceptación. A lo mejor, claro, pues a lo mejor estamos. De, a, de aceptación cultural, de repente, a lo mejor las políticas ya están dándose. Pero ahora. bueno, por lo pero... menos un loco puede caminar semi-tranquilo en la calle. El otro el, día, el Alcaldito, una vez le tiraron un puño y dijo: No fue porque era homosexual, era porque era venezolano, lo huellaron. Y como cacharon que era gay, yo dije: Sí, pues. No, nada más porque ah, lo habían encachado. Pero está, sí, sí te, te entiendo. Te entiendo el pero ¿cuántos homosexuales tú conocí que pueden caminar como pseudo tranquilos? Igual, no así los viejos homosexuales. Dos, dos, dos nomás. ¿Los otros? ¿Te pueden ¿no caminar puedes? tranquilo? Sí, no, te estoy caminando. No, pero me refiero no. también... Es que mira, está bien, está súper bien. La estadística no, la no lo dudo Sí, no, no, no, está súper bien lo que tú decís de que, ya, eh, puta, comparado, hace o sea, 20 años, 50 años, tienes razón, contexto distinto distintos. Pero también no deja de ser un poquito, y no deja de sonar un poquito a, a este concepto así como de... ¡Ah, oh, bueno! Las mujeres están muy bien ahora porque yo hace 10 años yo le sacaba la chucha a las mujeres. Pues, tienen que agradecer que no les sacamos la chucha. No. <risa> ¿Cómo vamos a no, hay no, y falta mucho. Falta falta mucho en igualdad no, eh, para, para, para las locas. Eh, ¡Puta, mira! A ver, estoy roto no. en el sentido que, por ejemplo. Esta es la parte de Camilo Valórico. Camilo, Ando, Camilo Valórico. Escuchen, escuchen mis valores. Escuchenlo. Eh, antes de que pasara esta weá de Samudio, para que vean que el despelote político de cómo se hacen las weas. No, bueno, cuando se murió el Zamudio. La política siempre ha llegado tarde a todo. Sí. Esa es bueno, una ya, bueno. La ley Uy. Samudio es muy, es muy mala. Es muy mala, porque se hizo apurado, se hizo porque pasó esta tragedia, y como pasó esta tragedia les tocó todos los corazones y de todos los populismos, entonces hicieron una ley al tiro de intrusión a toda la verdad y quedó tan rara, tan rara que eh, después incluso el CAS o no sé quién más de derecha tomaron esta escuela, en otras cosas nada que ver, unos figuras de farándula también la tomaron para protegerse de algo entonces, quedó muy mal hecha, como que cualquiera podía agarrarse de esto, bueno, pero el rollo es que los trabajos efectivamente cambió la hora y ya por ejemplo yo a mí con mi rasta yo ya puedo conseguir pega en una en un en un trabajo oficial antes de zamudio no se podía te pedían ¿Cachai? te pedían contarte el pelo ¿Te, ah, te, te, no, sí, pues, sí, sí sí sí esa hueá de los, esa hueá de los tatuajes pues, eso yo lo pregunté cuando en un momento me quedé sin pega y tenía rasta rasta y fui a pedir otras pega una hueá super cuica y fui con este miedo y en algún momento de confianza con uno de los jefes, le pregunté, oye, el bolón de las ranas, ¿no tienes problema de la Dijo, no, porque hasta altura ya no puedo, no, no, no me puedo enojar. Porque después de la ley Samudio, esta hueá cambió todo. Porque es una ley de antidiscriminación. ¿Está bien? Entonces ya no te pueden discriminar ni por las rastas, ni por el tatuaje, ni por esa hueá. ¿Está bien? Entonces por eso la, la ley está tan la hicieron tan rápido, tan apurado, y tan para que todo quedara bonito que quedó una cosa súper rara de aceptación a todo el mundo ¿Sí? y, y bueno a mí me conviene y también lo, lo encuentro un paso progre pues por así decirlo pero pero está bien rara la ley está se escribió súper raro si ¿Sí? mm, sí, no sé si te cacho <coughs> yo aprendí yo, yo estudié en la plataforma se llama black sea, a veces la menciono y te mencionan dos cosas, primero eh, cómo eh, contratar y trabajar con gente que es eh, audiovisual y programador <risa> eh, totalmente no, son totalmente especiales <risa> es, ¿por qué? Lo, lo que pasa es recal no, para que te recalcaran no, me decían, bueno, y es verdad esa web porque yo no soy creativo así yo no soy del mundo de la arte y toda la web aunque me gustaría, pero no, no me da pero elaborar una idea, yo realmente estoy así me, Mira, yo tengo una weá en el trabajo que no quiero que suene así como algo, ah, bueno, pero a mí no me gusta que me hablen porque estoy concentrado. Siempre estoy como pensando, estoy en una weá. y estoy leyendo, por ejemplo, o estoy escuchando audiolibro, me estoy terminando el, me estoy terminando el libro, cosa que tú no has hecho, eh, bueno. del, el, ah, el, libro de Axel Kaiser, ¿se acuerdan? este que siempre mencionáis oh, no. Ya, ese, no leer, ese más, ya, ya, ya, ya, ya, ya, pero, ya, pero escucho, ese más un libro chico que es de conceptos de economía, ya, fuera que me estoy leyendo la constitución de del 25 y 33, <coughs> ya no, pero es, es que estáis como pensándome y llega un hueón que dice, oye, se te quitó la hueá abierta y conchito, tu madre se te fue toda la hueá. Entonces, yo de eso, cachando como que con lo que cuesta elaborar una weá, caché, y después que te saben, luego decían, locos los programadores la gente del arte, no hay que wearlas, no se tratan, no, tú no los puedes tratar así como eh, que marquen hora, ni weá, ni pedirle weá, así, no, esos locos se tratan, es otra forma, porque sí, pues debería ellos debería trabajan debería de, algún... o de otra forma, de nosotros, de nosotros, nosotros los artistas, no, yo, no, pues, con ellos se trabaja de otra forma, entonces yo ahí, caché que caché ese hueón po. entonces por ejemplo porque mucho a mí imagino, me imagino me, me imagino que contigo te pasa mucho que a mí siempre me da me da el ese ejemplo que me da y tu que hacía un pendón por ejemplo y te decían no pero es que va el color rojo y va el color rojo con el morado y es como no junta ni a amigo y, y porque el hueón te lo piden que hacer ese o te empiezan bien. a ver hueá el siguiente nunca nunca la deja y contenta. nunca la deja y pero bueno. Oye, ¿otra pregunta más o no? ¿Quieres otra pregunta? Ah, no sé ¿Cómo te ha tocado? estado de ánimo? La Dale, igual la última pregunta y continuamos con ya, este se remate. A ver, eh... ¿Cuál viste? ¿El náufrago la viste? Eh, no. Ah. Eh... ¿Perdido en Tokio la viste? Me suena, pero no tampoco. ¿Sí la cachela listo? <risa> ah. Es que necesito que la veas. Ah, el Joker. Oye, pero me llamó la atención esa weá, la novia, que haya matado a la novia. Ah, le puse entre paréntesis, la no, o sea, entre, entre, entre comillas, porque era la novia más O la vecina. Ah, ya. ¿La mató, pero no la mató. Me... Pero es que yo me confundí porque eh, en la última escena la estaba entrevistando una loca, que era como una ah. loca de la... ¿Y se da a entender oh, que no, la mató? Wow. Claro, porque está caminando con una bota llena de sangre. Pero el loco alucinaba mucho, ese es el problema. Eh... Mm. Claro, o sea, o sea claro, sí, se imaginaba, se imaginaba pues, toda... situaciones. Pero la, pero la novia, ¿pues la negrita? Ah, ya, sí. Eh, no, no la mató. Tenía otra, una muy buena, la, los orígenes del Joker. De la 3. Ese fue. No pero me gustó mucho tu respuesta. No, no la mató, se no, acabó la buena. Se acabó. Digamos la otra pregunta. No, no la mató. Vale, vamos. Vamos a otra. No, es que... ¿Sabes lo que pasa? Es que... Pero de, pero desarrolla, película? desarrolla. ¿Por qué no la mató? ¿Por qué no la mató? Y después vamos con la otra. Cortita, cortita. ¿Por qué no la mató? ¿Por qué no la mató? No, porque yo vi, mucho, vi varias veces esa película y el loco me di cuenta que alucinaba con muchas cosas y la, la loca era una loca que vi, vio una vez pasar, y todo lo que se imaginó era. O sea, y todo lo demás era imaginación. Pero la loca se el guan se encontró con la loca una vez. Nada más. Y todo lo otro fue. La, la, la del ascensor, cuando se encontró en el ascensor. Exacto, el exacto. Ah. Porque, por ejemplo, cuando la, el hueón estaba en el departamento, la loca surgió. El loco se la, la vio una vez. Nada más. Entonces, claro, pero después... el guasón. El guasón tiene mucho de que hay, tenéis que estar atentos, porque la, a la primera no la gastáis, y a menos que sea como super aguja. De que hay muchas buenas, muchas weas que el loco la alucina y no son verdad. Y la, la escena de, por ejemplo, que le va bien contando chistes, al loco no le va bien contando chistes, claro. le va mal, y claro. por eso lo llaman al programa. Oh, esa película es hermosa, wey. me encanta el Joker. Cuánto, pero vale. oye, pero, yo vi, vi la película original la, de la cual se se inspiraron ver, sí el... la vi sí, sí. y ah, bueno. locos... oye pero pero por qué eh, eh, weón copiaron la weón entera weón no o sea weón, te... weón te... Bueno, sí, pero si o yo sea yo que no es, una, no es una película original no pero es que no hay ni Francisco cuando le de decían guatón copiaron no era verdad porque si tú te das cuenta, Don Francisco, sí, sí, seguramente pues, le pasaban, por lo que yo he cachado, mucha, mucha gente, de hasta el happening, se iban a Estados Unidos del programa y copiaron todas las cosas para acá. Pero ese, eso es lo que hacía en la televisión chilena, pero durante los 70 70, como, como una ley. Además que no estaba regulado y nadie veía la televisión chilena, entonces <ríe> no se no podían. Pero, pero sí, pues el Joker es buena, es buena, película el Joker pero pero claro eh, el, ah, me, se me fue el, el hilo un poquito de lo que lo que íbamos pero eh, quería como retomar en el bolón de la, de la vecina que si la mató no la mató sí ya que eh, vi una entrevista al, al director y claro él, él confirma que no la mató pero es muy raro porque lo tiene que confirmar así como diciendo pero hay una ¿Pero que hay una, hay una escena cortada de la, de la película, donde el loco eh, pasa, en, pasa en esta escena, donde, donde el weón se mete a la, a la, a la casa de la vecina, a la negra, y la negra lo pilla así, weón, y dice, ándate de acá, weón. Arthur no sé qué, weón, te conozco, por favor, ándate de acá. Arthur chico, Fleck. Ya. Arthur Fleck. Y este weón la mira y la hace así con la, el, la bola de suicidio. ¿Ya? Y después se para, prende la tele, y le dice: Mira el canal, no sé qué. Me vas a ver. Ya. Y se va. Y esa parte se la sacaron, no sé por qué. Una, una volada de dirección, como. Yo creo que pues, como para dejar ahí libre si, si se moría o no la negrita, no sé. Pero el Bajar de la duda. Bajar de la duda, pero también una duda. Bien, tampoco fue un cojo. nada sí, lo mismo. Nada lo mismo. Da lo mismo un poco, claro. Pero finalmente parece que era que no no la mató. Era, eh, entró a la casa para para avisarle que lo viera en la, en la tele. Esa película o sea, que dejó entrever que quizá ni siquiera es así, dejó entrever de que dejó entrever y, y el cómics lo tomó que hay muchos guasones que no son puro guasón. Ni una teoría de ahora. Puta, yo yo lo que escuché era que era que este guasón no era el guasón final, sino que este guasón iba a ser el el maestro del guasón real. Porque si te ponías a pensar, este guasón tiene como 50 años y Batman tiene como 10. Entonces no calza. Sí, vos. No calza. Sí, el, el loco Batman va a tener 25 y este loco va a tener 70. No, no calza. Entonces si tú, te, este si tú te... va a ser un maestro del guasón que va a enfrentar a Batman. Si tú te Batman, Batman de Batman, está el rollo de los guasones, pues. Sí, había cachado. Eh, sí, sí, pues. Entonces, sí, pues. La, eh, sí, yo nunca, me, me llamó la atención esa cuestión del porque la negra, ¿nunca murió? Mm. Me, me llama la atención si la última va a, es a alucinación o no Claro sí. Tampoco importa tanto, ¿eh? como que ya cierra la película y el, y el buen está encerrado Entonces ya da ¿no? Que está loco Claro Ahora yo siento que la gracia del guasón del Joker se va a perder con la segunda porque lo van a poner como malo Ya, directamente un guan... Sí, si, se puede, si se pone a planificar ya es como... porque el loco es súper espontáneo, mm. es lo bueno Hay que ver ahí cómo se desarrolla el guion, el guion siempre va a ser un, un bolón y este guan del, del Fénix, que haciendo el guasón siempre va a ser backup Ahora el rollo de la Lady Gaga, bueno, yo no, yo no sé, yo creo que hace rato Lady Gaga todo lo que toca lo hace una, una mierda no se caga. Sí, un poquito. No, no, ni siquiera sale, no es que no salga mal. Incluso le sale bonito y hermoso. Pero ya es tan comercial. Mol, falabela, bueno, que ya... Bueno, cualquier cosa que toca, la hace como penca. No porque ella sea penca. Porque, porque es muy bacán como música y toda la weá pero... No, no sé, hueá. lo Los lo, lo dieron estilo así muy de falabela. Muy de, hueá, muy de... Oye, la teoría del de origen del Guasón, yo creo que es un juego, ¿eh? Yo, yo no, no le daría más vuelta que ese juego. La de Batman 2. Donde el loco empieza a tirar historias. Sí, po. Que es la gracia claro. de la historia de. La gracia de ese guasón. Que tiene historias, pero. Porque el origen del Guasón es el que un guau que era, lo explica en la. En el Joker, pues, eso, así es nació el Guasón. No, pues no, Joker es, el Joker es la última, no, pues el Joker es como una nueva versión, porque la, la real no, pues, es eh. cuando se cae un tanque, la real es, de, sí, pero, la, real es de la de Jack Nicholson, esa es la real. No, pero el, no pues en el cómic es que el loco entra a una fábrica, junto con un grupo de, de mafiosos, claro. y el loco se va, y como era más hueonado, se cae tan... y cae en la hueón, Claro. claro. Pero el loco, sí, pues el loco pierde una hija y pierde la señora, ese es el origen del WhatsApp. Era. era más Pero era más la bien. historia, sí, pues yo creo que lo que hizo Hill era. No, Hill se fue loco, ¿no? No. Sí. No me acuerdo. No, pues ahí le dio como más. Cachala. weón. Pues. Pero sí, pero, sí, pero también sí, el Nolan decide, decide saltarse esa paja y, y directamente no darle una historia. <ríe> Que hay una parte mejor. donde dicen, claro, mejor. mejor. Okay, hecho, muy bien aplicado. Hay una parte donde dicen, no sabemos quién es, no tiene huellas de no, no encontramos... Y se acabó. Se acabó. No, tampoco se necesita... Era un hueón que no, se borró todo. Claro, estaba loco. Por eso era un real loco. Po. Por eso sí, el hueón, eh, la escena del cuando quema el dinero es como muy representativa. y bueno, ahí tú cachai que de verdad estaba loco. Porque hasta ese momento voy sí. podía pensar que era un malo por dinero. Pero no, volvón, quería demostrar un punto. ¿Cuál es la pregunta del cine, in, in, in, Para terminar, la pregunta del cine que más te ha dejado loco. Okay. Así que no, que te rompe la cabeza. Así que, ¿cómo Mira, esto, weá? Tenía 10 tenía preguntas sin responder, pero la última siempre... Porque esta también he tenido discusiones y... y... ¿Se agarrar agarrado a putazo? No <ríe> hay pegado gente? Sí, yo, yo, yo por el cine me agarro a combo, compadre. O sea, no discutamos <ríe> en vídeo, weón, bueno, nada, nada, nada, nada. ¿Qué huevo más conflictivo? Sí, eh, no, no, no, cine, cine, ya, cine. Ya, pero la hueva que te loco. No, no me separa no, ni no la bolsita ni el cine a mí, compadre. Por ahí va. No, estoy exagerando, política. Oye, eh, no, eh, ¿qué mierda pasa al final de 2001? Que todo el mundo me la pregunta. El, ¿El espacio? Viste. Sí, pues 2001 decían en el espacio. La oh, la estoy, bueno. estoy viendo, güey. Vale. No, no, no, no, la estoy viendo. Puta la verdad, no, porque. No, Te y... contemplativa no, no, dale, no, no. no sí, si, si igual la voy a es ver. simbólico, loco y toda la bola. No, pero ¿dónde quedaste? Dónde, oh, es que he visto dos veces la misma, güey. Estoy en la mitad. Donde. El hay una escena, Hay una escena muy, cool. a, a muy buena. Yo, puta, igual. Eh. No es mi película favorita, pero la, la, la voy a terminar de ver. Eh, pero hay una escena que simboliza mucho, me acordé de ti, que simboliza mucho lo que quiere reflejar el director. Que están en la, claro. el espacio y en la gravedad y bla, bla, bla. Claro. Que va la loca, la zafata y eh, nos busca una hueá de otra opción. Y para ir a la puerta a la izquierda, se tiene que dar como la puerta así. Ah, sí, en la escena. en el. Y se la da, y se la da así. Todo el. como un círculo, ¿cachai? La persona queda en círculo de patas para arriba, ¿cachai? Y entra a un. a un. a un este. ¿cachai? Eh, por ahí voy. ¿cachai? Pero la película es buena, pero tenéis que tenerle paciencia. En mi caso, ten tenéis que tenerle paciencia. Sí, no Igual en la Bayern, película. ¿verdad? Voy como, así, dura dos horas la película, ir como en los 45. Voy a la mitad. No, sí, lo intento. que pasa es que la, la, todos los problemas entre medio, ¿cachai? Porque no puedo ir a buscarla y toda la ya, entonces, eh, igual Uy, la, usted, la en algún momento el volante te eh, eh, pega un viaje así como <susurra> psicodélico y con escenas muy icónicas y te pega una volada metafísica muy cuática entonces eh, siempre ha sido como una duda ¿qué es lo que quería representar Kubrick con el final? No, no te estoy contando nada, estoy un en general. Entonces, claro, por pues el, final, el final, así como qué mierda es el monolito, ya que también la mi ¿Sí? eh, ¿qué, qué chucha es el final de 2001. Qué chucha, porque... qué quería representar, qué... está porque tiene, tiene mucho... O sea, de, el monolito, en... el monolito, desde, desde el principio y final nadie entendió qué hueá, ¿para, para qué es la hueá. Ya, pero... Hay... No, pero sí. sí, sí, claro, igual hay, una, hay, hay teoría. Pues, la, la teoría es como... El bolón es que el, el monolito representa el raciocinio del ser humano. ¿Está ¿sí? El raciocinio, la, la mente. Lo representa. ¿Lean? Entonces, ¿qué quiere decir? Que un día, lo, estos orangutanes eran monos culeados, que compartían con otro animal al lado y, sí. y peleaban por agua y monos culeados, y de repente aparece este monolito y ¡pum! Tienen raciocinio. Al otro día. Entonces, ¡ah! Entonces pues al otro día, al, al, al otro día que aparece el monolito, ah, yo te uno, de monos, uno de los monos toma ve un hueso y dice, hoy oh, mira! Con este hueso puedo martillar o puedo pegarle a alguien. Sí. Entonces hay un raciocinio. Determina como sí. los avances de la, e de, la e de la época a la cual llega. Exactamente. Que... Y ahí con ese, ese es el comienzo. Eso es, es lo que según Kubrick dice el comienzo. Claro. Pues ahí es cuando el mono deja de ser mono y pasa a ser ser humano es cuando el loco el logo empieza a pensar. Y, es, y lo primero que piensa, el hueón, es tomar una pistola. Una pistola tomar un, un, un hueso y partirle la cabeza al otro loco que lo había pegado antes. Claro. ¿Esa es, es una teoría de Kubrick? De que el, el, hay otra teoría que dice que en realidad el ser humano nació con la música. Que la música es la primera representación y que es lo que hizo cambiar al ser humano. Hay otra teoría que dice... Y fueron los hongos alucinógenos. Esta buena santería es divertida. que te gusta mucho? Sí, sí, a la que, que yo adscribo de manera personal y, y no el, el rollo es que sí, porque eran monos, que, que, que, que eran como cualquier otro mono, que por a veces motivo del de clima eh, estaban cerca de hongos alucinógenos. Y estos hueones los comían y se iban en su folá, y en esa folá agarraron un con... que yo yo ¿Sabes lo que yo creo? Que por lo que he cachado Porque el monolito aparece dos veces Hasta, hasta donde la veo yo, aparece dos veces El monolito no hace ni una wea Hay, hay, hay un Hay una en la serie Marvel o sea, Hay una wea que se llama Watch O Watchman, Watchman. Ya, sí. Unos pelados culiados que están presentes Hay cacho cuando dicen que los te, Aparecen los protetivos voladores Cuando pasa un suceso importante en algún lugar Claro Ya, el monolito yo creo que representa eso ¿Sí? No, en el, el sí el monolito yo siento que por lo, por lo que vio cachado, no es como que haga algo, sino que está, está presente, porque el mono cuando descubre el hueso, de, lo descubre solo, no por medio del claro. monolito. ¿Claro? ¿no? Lo y cuando de huele, después, claro. Pero sí, sí, sí, tenía razón. Claro, pero ya está, está, está ahí. Y, y cuando los locos están en el espacio, también está el monolito. Por, claro. No, no, no. Estamos hablando de la primera hora, después yo no me hago cargo de la, de la, oh, de la pero, otra hora. Entonces, claro. yo creo que, yo creo que es como un observador. No sé. Claro, que la, la Como otra para marcar es... una pauta. Claro, la otra teoría es. Aquí, que aquí el, va a pasar una cosa importante. El, el monolito, la otra teoría es que el monolito lo puso a una civilización superior. Y que esa grabar claro, en la representación hizo que el ser humano pasara de mono. Porque lo que te está mostrando Kubrick es, es cómo pasamos de ser un mono. Me parece genial la escena, culear. Cómo pasamos de ser un mono a tener una nave espacial en el, en el espacio así, yendo a, a, la, a la luna. ¿Está ahí? Parece pues sí, la escena igual es buena, o Sé sea que yo. Es, son 12 minutos. Es sí, bueno. No. O sea, luego igual lo resumió, pero es buena esa parte donde están un grupo de monos. Igual es como muy, muy forzada la parte en donde el mono descubre muy rápidamente que puede un objeto filósofo pegarle a otro bueno y matarlo. Wow. Pero bueno, esa parte, bueno. Hay una película. Hay una que también es. contemplativa que no, no, es eh, pero no me acuerdo cómo se llama la es. Trabaja Champagne y trabaja para Pitt. El árbol creo que se no. El árbol de la vida. Que también es... Eh, puta que es buena esa película, weón. Es Pero tenés que tener paciencia, igual. No, no, no es para... Si te gusta el Radio de no, no te gusta. No, porque esas no son... Eh, taras mal, eh, este weón no hace películas lineales. Ni te, ni te cuenta historia Es como que te cuenta poemas. Unos pequeños poemas que están... Que de alguna manera... Eh, eh, como que se enarbolan entre todos, cachai. Como que se unen... Pero claro, una historia lineal es como difícil no, Esa historia que... me gustó porque A mí Perfecto. esa historia me gustó porque Retrata como la relación Del padre y el hijo claro. Que muy... ¿Por qué me pegó tanto? Porque fue tan cruel, ¿cachai? Fue tan... conmigo Y, y ahí... Y mu muchas escenas, muy, muy buena esa película Me gustó, así que eso postoro. Pues, Para cerrar ya. ¿Qué diría ahí? No, no. ¿Palabra del cierre? ¿Palabra del cierre? Nos quedaron... un bueno, voy a nombrar las preguntas que nos quedaron, y de repente lo hacemos en otro capítulo, ¿ya? O Está sea, que hay en la paleta de Pulp Fitch, le dijimos... ¿Qué le dice Bill, Bill, Bill Murray al final a Scarlett Johansson en Perdido en Tokio? También es... ¿Bill Murray, ya? ¿Viste Blade Runner? No. Ya, puta, ¿el protagonista finalmente era un robot o era un ser humano? ¿Sí? Ya... Yeah. ¿Viste de Demolition Man? La de Sylvester Stallone, una de Ciencia ficción. ¡Oh, me suena! Sí, con, oh. con un negro. Como sí, futurista. con un negro. Y, y con Sandra oh, Bullock. buena! Sí. sí, ya, sí esa, película, esa película, no, no muy recordada y todo, pero era buena. Pasada. sí Pero, pero había una Taco escena... Bell. Que A ¡Taco Bell! de Taco ahí. ¡Es Taco <risa> es, Sí, po. Pero hay una escena muy divertida donde Sylvester Stallone entra al baño y ve tres caracolas así como en un estante, ya y, a, y la Sandra Burlo le dice, bueno ese es el baño. Y usted ve el talón, queda, pero ¿y cómo se ocupan las caracolas? ¿Cómo? ¿Puedo ir al baño? Que y nada, pues queda como un chiste abierto, y al ¿Ya? final también se hace una referencia, si ve el talón dice, oh creo que ya se ocupar las caracolas, ja, ja, ja, ja. Pero nunca se explica cómo se usan las caracolas, porque en el futuro, en el futuro que te plantea esta película, hay al baño y no hay un inodoro hay tres ya hay un estante con Carac tres caracolas que tiene la forma de un caracol de mar y eso y eso es nomás Entonces, y claro, imaginando, muchas imaginando muchas cosas con los caracolas no, bueno, queda ese de cómo se ocupan las caracolas para ir al baño mucho, much, mucho sexual mucho más sexual con animales quizás quizás que golpe Ay, oye, hay una oye, parte que, en bueno, esa película dice, eh, eh, follemos, sí, follemos, ya, bacán. Ah, y el loco se prepara y se pone un casco. <risa> y el loco que abaló hoyo. <risa> sí, bueno, es eh, bueno la eh, eh, película. Tiene eh, esos detalles, tiene esos detalles. Y nada, pues, que ahí en la caja del náufrago, eh, la película del náufrago, eh, en la película El Vengador del Futuro, de Arnold Schwarzenegger, y al final si toda la historia era verdad o era parte del implante de imaginación que tenía. ¿Cachai? Y, Los lo y, lo y lo... Dale. Eso, esas son las preguntas que quedaron al aire. Preguntas que se a resolver con el futuro. Y una vez hice oh. el ejercicio de contar cuántas veces había muerto Ricky Martin ¿Cuántas? Cuatro veces. Cuatro en una buena basada. Ricky Martin el, el, con, eh, <ríe> qué, qué, qué absurdo lo que a decir. Pero. No es que juegan mucho en el pasado futuro de esa cuestión. Los originales no, no, no. murieron, weón, murieron al tiro, pues. Nunca fueron. Puta, ahí, ahí hay un enredo porque también hay una, hay un capítulo donde los huevones revelan que son clones. Y hay, eh, Rick y Morty hay unos originales, pero, pero sí, los Los originales hace su... mueren, mueren, mueren, así como rápido. No, los originales no. Hay como cuatro muertes de lo de Rick y Morty, man. No, pues en, en, en teoría, en teoría, en teoría toda la historia la, la ha vivido el mismo Rick y el mismo Morty, o pues, el de la Tierra 136, no sé qué. Ya. Y que el resto son clones, o, o los que se han muerto son Rick y Morty de otras dimensiones, ¿qué sé? Ahí se juega, porque, son, porque como son infinitos, entonces el bolón es que, es que los Rick y Morty de la Tierra 136 son los principales y a eso es lo que estamos siguiendo. ¿Qué sé? Ahora, a todo esto, ahora el 4 de septiembre aparece la nueva temporada, pues, la última. Así que ahí va a estar buena. ¿Qué temporada es, la quinta? ¿Cómo la quinta? Sí, una yo, yo terminé, la, había quedado la esta pendiente y llegué a la. ¿o ¿Sabes la todo igual? igual la va he a echar mira. Eso es un choro. Estamos terminando. Nos vemos. Tiempo, Oye, pon tu, no, no, no, por tu <risa> mejor cara de interrogación. Tengo. Oh.